que bueno, al final les habla Víctor Damián Rosso ¿Quieren hacer un pacto con el diablo? ¿Un pacto con mi señor Rosita? Lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, no importa el país donde usted se encuentre no importa si está en China no importa si está en Australia, en Estados Unidos en México, no importa el país donde esté, hasta allí nosotros les enviamos un proceso por vía WhatsApp o por correo electrónico lo único que ustedes tienen que hacer es contactarme ya a mi WhatsApp 315 630-4823. 315-630-4823. Tienes que colocar antes del número el más 57. Ok, estoy en Colombia. Desde aquí manejo el Templo Luciferino Semillas de Luz Universal. Y a todos mis seguidores alrededor del mundo y a mis miembros del Templo Luciferino que están alrededor del mundo. Saludos a todos mis allegados en México, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Estados Unidos en el viejo continente, en España, en México, bendiciones para todos. Eh, lo que escucho por ahí es mi pequeña hija, que está en compañía de su madre y vino a acompañarme en esta tarde de grabación. Sí. Mi hija Celeste, te amo hija, y también saludo para mi hija Luciana. Te amo. Atrévete ya y déjate sorprender.